A finales del 2015 se fundó vuestra organización, aunque por la profundidad de lo vivido parece que haya pasado pues, mucho más tiempo, porque han sido años especialmente intensos. Desde entonces procuráis salvamento en el mar Mediterráneo a personas que huyen de conflictos armados o simplemente del hambre que viven en sus países. Y esa falta de oportunidades. Y que intenta llegar a Europa precisamente buscando una esperanza y un futuro con oportunidades. Y en este tiempo son en torno a 1.500 personas las que habéis rescatado y más de 20.000 las que han recibido vuestra ayuda. Esa dimensión ética del por qué salvar vidas no debemos perderla nunca. Porque cada vida vale, todas las vidas. Ni el color de la piel, la procedencia o la situación económica suponen que una vida valga más... O menos. Por eso, ese trasfondo profundamente humano y de justicia que explican lo que hacéis tiene un valor que trasciende, creo que trasciende cualquier premio o cualquier reconocimiento. Muy honrados por este, por este reconocimiento. ¿no? Eh, SMH se fundó en el 2015 en un movimiento eh, de convulsión para algunas personas en Europa que nos conmovimos al ver las caravanas de los refugiados y refugiadas huyendo de Siria y los botes agolpándose en las playas de las Islas Griegas. En ese momento, un gran movimiento solidario recorrió toda Europa. Desde entonces, los voluntarios y voluntarias de salvamento marítimo humanitario, eh, algunas nacidas eh, y otras acogidas en estas tierras, hemos sido testigos de situaciones de injusticia que han alimentado nuestra convicción de que el camino que recorremos es el camino correcto. Ante la inacción existente frente a una de las grandes crisis humanitarias de este siglo, han surgido iniciativas individuales y colectivas, como Salvamento Marítimo Humanitario, Aitamari, un equipo de personas que, abandonando su zona de confort y la seguridad de nuestro entorno desarrollado, Deciden dedicar su tiempo y trabajar para ayudar a los desplazados y socorrer a los náufragos de una muerte segura. Gobierna de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.